¿Cómo están en YouTube? Nuevamente, ¿cómo están los de Instagram? Eh, Le estaba contando que ya volvimos a, a, a la oficina. Estamos de vuelta en, en, en, nuestro, en nuestra sala de grabación. Sala de grabación, sala de reuniones, slash, sala para almorzar, para tomar once y... para todo. <ríe> y, y para jugar Wii. No, no Wii, no. vieja, No, no, me, se me cayó el carnet. Switch, Nintendo Switch, me corrigieron. No, la Wii era cuando, lo que jugaba cuando estaba en la universidad. Ya, a ver, el, ¿de qué quiero conversarle hoy día? Eh... Primero les voy a contar un cambio que nosotros hicimos en la página de Libre de Esta es la página eh, pública, ya eh, la parte informativa. Tomamos un tiempo la decisión de quitar información. Ya básicamente se quitó información porque nos dimos cuenta que la página de, estaba muy saturada. Tenía muchas cosas, había mucho texto, mucho descripción de módulo, había una tabla gigante. Si alguien se acuerda de la tabla de precios que había antiguamente, que duró como dos años más o menos, todo el 2020 2021, una tabla, la verdad, asquerosamente grande. Tenía todo, para mi gusto, tenía toda la información. Pero el la manera que era tanta información que nadie la, nadie la leía, ¿ya? Eh, entonces lo que hicimos al final fue eh, reducir y quitamos mucha información de cosas que tenía LibreT te, que si bien hoy día siguen estando disponibles, siguen siendo parte de los servicios, ya están ocultas. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los clientes nuevos que ya están contratando, el servicio en realidad llegan por el módulo de facturación, porque eso es lo que nosotros estamos ofreciendo públicamente. Ya que de hecho un poquito tiene que ver también con este evento en el que anduve, donde... Nos explicaron algunas cosas, enseñaron algunas cosas. Y una cosa que decían, mira, hay que dejar algo que esté solamente para los que te contratan. ¿ya? Entonces, bueno, alguien puede decir, sí, bueno, pero oye, pero si tuviera eso publicado, sería un extra eh, para que te contrataran. Pero es que no es nuestro servicio principal. Nuestro servicio principal es y va a seguir siendo la facturación electrónica. A eso nos dedicamos, en eso somos expertos. Y de hecho, ya estamos centrados en la automatización de la facturación específicamente en e-commerce obviamente tenemos clientes que son de otro rubro pero nuestro nicho hoy día está centrado en esos clientes y las herramientas que estamos desarrollando hoy día son para esos clientes o sea, si tú tienes un e-commerce y quieres automatizar tu facturación dejar de tener que estar facturando a mano te contacta con nosotros y a través de excel lo hacemos ¿ya? donde LibreTE pasa a ser un facturador más dentro de nuestra lista ¿ya? recuerden que hoy día estamos integrados con LibreTE para boleta de electrónica y factura, con Batch Express para boletas de honorario y ya estamos trabajando con Colombia a través de Alegra. Y en realidad, a eh, usando Alegra, ya tenemos acceso a más clientes, no solamente a los de Colombia. De hecho, de eso tiene que ver un poquito el evento en el que eh, anduvimos la semana pasada, porque era en Colombia. Pero volvamos al librete. Entonces, ¿qué pasa cuando un cliente nos contrata y día el servicio? Bueno, llega por el servicio de facturación, toda nuestra oferta es en base al servicio de facturación, pero al llegar se encuentra con unos módulos adicionales. Nosotros antes los llamamos módulos adicionales, poníamos por ahí que los módulos tenían ciertas restricciones, no son módulos que estén completos para el 100% de los casos, y la verdad, siendo muy honesto, esos módulos adicionales fueron desarrollados para nosotros, ¿ya? fueron desarrollados para SASCO SPA. ¿Qué significa eso? Que resuelven el problema que nosotros tuvimos en su momento, o que hoy ya tenemos. De esa forma, esos módulos cumplen con lo que nosotros necesitamos. Los clientes nos preguntaron en algún momento, nos dijeron, oye, hemos visto que hay algunas opciones, porque nosotros hacíamos videotutoriales, por ejemplo, o lo mostrábamos a veces. Nos dijeron, nosotros también queremos tener acceso a un módulo. Y lo empezamos a publicar, empezamos a habilitarlo a los usuarios. Pero en ningún momento se pensó que LibreT fuera un RP. Ya. Eso es algo que me gustaría eh, recalcar, porque LibreT no es una RP. Ya un RP es algo mucho más grande, nosotros somos solo la parte de facturación. Tampoco somos un CRM, a pesar de que el módulo arriba de clientes dice CRM, pero. La verdad es por el espacio. Ya es porque el espacio en el menú está chiquitito que dijimos con lo que en el CRM, que eh, cada vez más fácil que colocar cliente. Eh, pero no, Libreté no es un RP. Libreté es una plataforma de facturación. ¿ya? Que tiene módulos adicionales. Que cuando el cliente contrata, lo encuentra. Módulos adicionales que han sido desarrollados para suplir nuestra necesidad. Que obviamente puede ser la necesidad de otro. Sí, perfectamente puede ser la necesidad de otro. Pero en realidad nosotros estamos enfocados en suplir nuestra necesidad y ahí le hemos ido haciendo algunas mejoras. Ahora, ¿eso significa que los módulos son malos, que no sirven? No, no, no, no. No significa eso. Los módulos son buenos, cumplen con lo que se requiere, pero no cumplen con todos los casos. Por ejemplo, el primer módulo, módulo de recursos humanos. El módulo de recursos humanos es para la gestión del talento de la empresa. Gestión de empleados No me gusta mucho la palabra empleado, no es que me ha gustado. Pero en algún lado dice empleado, entonces voy a usar esa palabra. Eh, colaboradores. Podría ser, ya bueno, como, como, lo, como los quieran llamar ustedes. Recursos humanos. talento, hablemos de talento, talento humano. A mí me gusta ta, la palabra talento, eh, talento humano. Entonces, ¿ese módulo permite calcular liquidaciones? Bueno, sí, por supuesto. ¿Permite, por ejemplo, generar eh, asignaciones y descuentos? Sí, también. Ahora, ¿qué tanto permite? ¿Qué tantas cosas me permite hacer? Las más normales, ya las más comunes. No permite, por ejemplo, llevar un registro automático de los préstamos que se hayan hecho, no. Es, es, es, tal como la mayoría de otros módulos permite hacer los cálculos pero tiene un proceso manual por ejemplo, una de las cosas que el módulo nunca ha tenido que en algún momento se pensó agregar pero yo creo que a esta altura eh, los esfuerzos están puestos en Sales. si somos honestos eh, la asistencia por ejemplo, la asistencia es algo que el sistema no permite llevar actualmente pero eso no significa que tú no puedas descontarle a los, a los, a los clientes no puedas descontarle a los trabajadores perdón el, eh, las fallas que tengan, por ejemplo, o si llegan atrasados. Eso se puede hacer porque tú puedes cargar descuento o puedes indicar cuántos días trabajó la, la persona. Y efectivamente puedes calcular la liquidación, puedes cargar anticipos, puedes cargar asignaciones, descuento, viático, etc. Puedes colocar eh, bonos imponibles, bonos no imponibles, por ejemplo, el de movilización que es no es imponible, puedes colocarlo. Y te permite llevar tu nómina. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero en realidad entonces no cumple con lo mínimo necesario. Bueno, sí, sí cumple. Nosotros, el cliente más grande que tenemos hoy día usando el módulo de Recursos Humanos, tiene alrededor de 350 trabajadores o sea, y varias sucursales. Varias Entonces, gracias a ellos también, hemos ido haciendo muchas mejoras en el módulo. Bueno, se hicieron en su época, este cliente bastante antiguo, lleva alrededor de cuatro años usando LibreT y entre ellos ese módulo. Y por él también fue que se agregaron varias mejoras. Gracias a ellos, por ejemplo, agregamos, agregamos algunas cosas, o sea, las cajas de compensación, que también están soportadas, algunos campos especiales de previred, eh, el tema de, la, eh, de los anticipos, me acuerdo, anticipos masivos, por cargar masivamente esos datos de anticipo o por cargar masivamente asignaciones, son cosas que se pueden hacer. Otra de las cosas, bueno, pues, entonces el módulo de recursos humanos en general permite hacer las liquidaciones de sueldo, cargar anticipos y descuentos eh, y asignaciones, eh, permite además indicar cuántos días trabajó el trabajador dentro del mes, obviamente hacer el descuento por retrasos por hora. Pero tiene una gracia también, que permite primero generar el archivo de Preview Red. Ese archivo de Red es el que uno después pues, toma y carga directamente en la página de Preview Red. ¿Puede requerir algún cambio manual? Sí, puede que requiera algún cambio manual. Ya el, el archivo no necesariamente, en el 100% de los casos, va a estar llegando a usar, porque hay datos que nosotros no tenemos en TE, que pueden ser necesarios, por, requeridos por, por PreviRed, y en ese caso hay que modificarlo. Eh, y lo otro es que permite hacer el pago, ya permite generar un archivo para las transferencias de fondos, electrónica de fondos, lo que es el archivo TEF, transferencia electrónica de fondos, y con eso uno baja un, un archivo, lo carga en el banco, y con eso puede hacer la transferencia mucho más rápido no tiene que estar haciendo lo de a uno Entonces, repito, ¿qué es lo que busca ese módulo? En principio, tal como todos los módulos adicionales, busca simplificar nuestro trabajo a nosotros en SASCO. ¿ya? Entonces, permite que nosotros hagamos el trabajo más sencillo, y si a ti te sirve, bienvenido seas, úsalo, pero, como les mencionaba al inicio, tomamos la decisión hace, uno, y hace una semana, ya yo, no, yo creo que es pasé, más de una semana, ya fue hace un par de meses, de quitarlos de la oferta, ya porque nos queremos centrar en lo que somos expertos, que es facturación. Eh, ¿Funciona? Sí. el mejor módulo de recursos humanos? Por supuesto que no. ¿Ya? Eso, eso, te lo, te, eso, eso tengo que ser honesto, te lo tengo que dejar claro, pero cumple para muchos casos. O sea, si eres una empresa eh, pequeña que está partiendo y necesita un módulo de recursos humanos, te puede seguir perfectamente. ¿Hay otra alternativa en el mercado? Sí. ¿Hay alternativa gratuita en el mercado? Sí. Búscala. De hecho, hay alguna muy buena. Incluso hay uno de esos proveedores que hoy día nos quiere a nosotros contratar el servicio de facturación. ¿Por qué? a tus pasteles. Ellos son expertos en recursos humanos. No lo voy a nombrar. No, no le quiero hacer publicidad, pero búsquenlo. Ha salido hasta en el diario estos últimos meses. Y ellos, que son expertos en recursos humanos, que tienen un módulo de, de recursos humanos muy bueno, nos quieren contratar hoy día a nosotros para eh, facturación. Y creo yo que son una buena alternativa si tú necesitas quizás algo más complicado que lo que nosotros ofrecemos en el caso de recursos humanos. Pero sigue sí siendo una alternativa usar el modo nosotros, lo, nosotros lo llevamos usando desde el año 2016, nunca hemos tenido ningún problema. Eh, y siempre que ha habido alguna situación se va corrigiendo con los clientes y en realidad los cálculos, eh, bueno, los cálculos son los cálculos, o sea, no hay mucha ciencia. O sea, es, es, como siempre digo, es sumar y restar algunos datos que si se siguen la regla no tienen por qué fallar. Eh, ¿Qué más puedo hacer a través del módulo de liquidación de recursos humanos? Bueno, lo estándar, puedo buscar, puedo ver las nóminas, puedo tener las fichas del, del trabajador, puedo ver sus datos, puedo buscar sus liquidaciones antiguas. Y se hace una propuesta también de, que esto es una de las gracias, una de las cosas que se agregó. Eh, no hay un traspaso automático del, de, del cierre del recurso humano hacia la contabilidad, pero sí hay una propuesta de asiento contable. Entonces el módulo de recursos humanos, en base a las liquidaciones que se calculan, te dice, mira, tú deberías crear. Estos cuatro asientos contables que representan los movimientos contables que tuviste con recursos humanos durante el mes. Uno toma esos asientos, traspasa la contabilidad y con eso eh, se puede llevar el, el, el control contable de lo que tiene que ver con recursos humanos. Me voy a saltar, había un medio, me voy a saltar primero al módulo de contabilidad. ¿bien? Ya que estamos hablando del módulo de contabilidad, eh, el módulo de contabilidad es un módulo que a mí me gusta bastante. A, a, a me ha bastante porque permite llevar contabilidad completa, ¿ya? o sea, nos permite generar eh, los asientos contables y a partir de los asientos contables generar el libro diario, el libro mayor y, y el balance general. Que el balance general al final es lo que nos van a pedir en caso de una fiscalización, nos pueden o nos pueden pedir los bancos, por ejemplo, en caso de solicitar un crédito y eso lo genera el módulo contabilidad. Ahora. ¿En qué se basa la contabilidad? La contabilidad se basa en la creación de asientos contables y esos asientos contables hoy día en LibreT se generan en general manualmente. ¿Ya? Hay dos casos específicos que se pueden automatizar que son de hecho los casos que más nos interesan porque son los que más movimientos nos pueden generar que son las compras y las ventas. ¿ya? Entonces las compras y las ventas en el módulo contabilidad se pueden automatizar de, de tal forma que cuando se genera una venta se registra automáticamente el asiento y cuando se genera una compra se registra automáticamente la compra. Una cosa que estamos mejorando ahí tiene que ver con la clasificación de las cuentas. O sea, si vendo por ejemplo un servicio Plus, quiero que se vaya a cierta cuenta contable. Si vendo un servicio Mipime, pyme quiero que se vaya a otra cuenta contable. O, más genérico, si vendo un servicio de LibreTE, quiero que se vaya a una cuenta contable. O si vendo un servicio de set quiero que se vaya a otra cuenta contable. Eso es lo que estamos terminando y debería estar disponible pronto. Eh, hoy día, por defecto, se, se, puede, se va todo solo a una cuenta y se puede separar por sucursal, medio de pago. Eh, básicamente eso, sucursal y medio de pago. ¿Ya? O sea, si tú tienes varios sucursales, puede hacer que cada sucursal eh, tenga su, cuenta, eh, su venta en, o su compra en una cuenta eh, específica. ¿Qué cosa más permite hacer el módulo de contabilidad? Eh, tiene un reporte que a mí me gusta mucho. Eh, a, a, a, el, el libro mayor creo que es bastante útil, pero tiene eh, un problema que es muy básico. ¿ya? Entonces hicimos una especie de libro mayor. 2.0, que en realidad tienen la misma estructura en una parte del libro mayor normal, pero tienen mucha más información que sale asociada a las cuentas contables. Entonces, tienes puedes explorar una cuenta contable con todos sus movimientos, y eso en realidad sirve mucho para hacer revisiones contables, o hacer alguna editoría, o revisar alguna cosa que haya pasado. Entonces, en general, eso, eso, eso es algo muy bueno en las funcionalidades. No, nosotros revisamos todo ahí, y la verdad es que con ese módulo de contabilidad, hoy día. Eh, teniendo los demás datos cuadrados, obviamente de facturación, declarar el número 29 es súper simple. Y esta es la gracia, llevar todo cuadrado para final de año. ya Porque pasa muchas veces que la empresa llega a final de año, diciembre, y no tiene ni idea de cómo está su contabilidad, no saben cómo están sus balanzas, nada. ¿Y cuándo se enteran? Recién en abril del año siguiente, cuatro meses después. No, eh, lo que yo buscaba con el módulo de contabilidad para Sasco, porque recuerden, insisto, estas son cosas que se han ido haciendo para Sasco era tener la contabilidad al día. O sea, yo hoy día entro al módulo de contabilidad y el dinero que dice que hay en caja, por ejemplo, es el dinero que hay en caja. Obviamente tiene que estar todo contabilizado. A veces hay gastos que no son de compras, que son hay que hacer facturas de compra u otros movimientos, boletas de honorario o otras cosas, que eso podría eventualmente eh, hacer un desfase, pero no estamos hablando de un desfase de meses, sino que estamos hablando de un desfase de dos, tres días, una semana, cuando mucho. O sea, nosotros llevamos la contabilidad muy, muy acotada. Eso nos permite, por ejemplo que en, en, en, en septiembre, que es cuando ya uno ya debería ir pensando en cómo voy a cerrar el año, tener claro cómo voy con mi contabilidad para poder eh, planificar los siguientes tres meses antes que se acabe el año y terminar con un buen año eh, desde el punto de vista eh, tributario ya. Pues gastos que se quieran planificar, inversiones, etc. Ese es el módulo de contabilidad, ese fue el primer módulo que se hizo después de. El de facturación, sí, se hizo primero el módulo de facturación y después se hizo el módulo, módulo de contabilidad Y el otro módulo que quiero hablar es el módulo de cobro recurrente Se llama pagos, por alguna extraña razón se llama pagos porque, era, porque originalmente era para pagos electrónicos Pero tiene un módulo de pagos, que es el de pago electrónico Y un módulo de cobro recurrente, ¿ya? que es el mismo módulo en realidad pero son, son distintas opciones eh, lo menciono porque algunos de esos clientes nos han dicho oye, el módulo de pago, ah, entonces ahí puedo pagarle a proveedores no, no no es para eso, o sea, a, por pago se refiere a la parte de, de los medios de pago electrónico que puedo utilizar para cobrar mis documentos tributarios o mis cotizaciones el módulo de pago nació el año 2017 a final de año es, esta este historia me gusta mucho porque, creo que la he contado otras veces pero me gusta mucho porque en esa época la chica que hacía la cobranza que, Mar que era Marcela en, en esa época eh, ella tenía que hacer todos los meses manualmente las cotizaciones de cada cliente, mandarle un correo y que el cliente contestara. Y hace, no sé, dos o tres días atrás revisé el archivo y claro, la última vez que lo hizo, no sé, iban como 60 clientes y yo dije, no, ya nada más. Se duraba más de tres horas en hacer ese proceso y obviamente estar haciendo tres horas gastando tres horas en algo que se va a automatizar no tenía ningún sentido. ¿Qué se hizo entonces? En esa época desarrollé el módulo este de... De pago y cobro recurrente. Y la primera vez que lo probamos, me acuerdo, porque ese número me, me, me dejó bien marcado. La primera vez se demoró un minuto en generar todos los cobros. O sea, una pega que se hacía en tres horas, pasamos en más de tres horas, se pasó a hacer en un minuto. Y en un minuto generando los cobros y mandándolos por correo. Creo que fue un minuto y un par de segundos más. Entonces fue un cambio brutal, brutal, brutal. ya, El módulo de pagos y cobro recurrente tiene dos cosas. Medios de pago electrónico. Nosotros, personalmente, como empresa, hoy día tenemos dos activados, pero hay más. Pues hoy ya tenemos WebPay activado y tenemos los pagos con Linkify, que son para recibir transferencias. Por eso el módulo también soporta, por ejemplo, PayPal para recibir pagos en el extranjero. Bueno, de hecho tenemos PayPal también para recibir pagos del extranjero. O soporta, por ejemplo, Kipu o Mercado Pago, eh, Flow también, si mal no recuerdo. Match incluso creo que estaba por ahí. Ya, hay, hay varios medios de pago, son alrededor de 10 medios de pago que hay disponibles. Eh, nosotros usamos WebPay y Linkify por las transferencias al final descubrimos que eran los medios que más usaban los teníamos todo habilitado yo me acuerdo que yo agregaba medios de pago agregaba, agregaba, los clientes me pedían y yo agregaba y como lo agregaba, los, los tenía que probar, los metía a SASCO. claro, la página de pago de nosotros al final en un momento llegó a tener muchos medios de pago creo que 7 o 8 medios de pago nada, puro eso dejamos WebPay y Linkify y de Linkify nos gusta harto Linkify ¿ya? Eh, los clientes se han acostumbrado bastante fue un proceso lento fueron como tres o cuatro meses que demoró ese cambio para que los clientes se acostumbraran, pero se acostumbraron en el fondo a, si hace una transferencia, la procesan con linkify. Eso significa que la notificación se hace automáticamente y, no, y nosotros no tenemos que estar preocupados de marcar como pagado eso. ¿ya? En el fondo, esa conciliación se hace de manera automática porque notifican. Y eso obviamente es algo que nos ha ahorrado nosotros eh, bastante tiempo, que lo, lo podemos dedicar a tareas más productivas con los clientes, como atención al cliente, por ejemplo. Eso por el lado de los pagos. Pero además tenemos el módulo de cobro recurrente, que es el módulo que usa LibreDT. No, no lo usan todos los proyectos de SASCO. ¿ya? Hay proyectos de SASCO que tienen su propio sistema de cobro. Pero sí, LibreDT, hoy día, LibreDT.cl, utiliza ese módulo para la cobranza del servicio Plus, por ejemplo. ¿ya? Es, es el módulo que hace esa cobranza. Es un proceso que se ejecuta en manera automática, lanza todos los cobros, revisa otras cosas más y te genera los códigos y los manda por correo. Y ese módulo también lo usan varios clientes por lo mismo, porque simplifica la cobranza. Esos son tres módulos que no sé si conocías, quizás si era un cliente muy antiguo puede que los conociera, pero si eres de los clientes nuevos que entraron los últimos dos o tres meses, quizás no los conocía. Entonces son tres módulos que te recomiendo revisar. Si ya entraste a LibreT, revísalos, te pueden servir. Módulo de Recursos Humanos, módulo de Contabilidad y módulo de Pagos y Cobros Recurrentes. Sobre todo el último te puede servir bastante porque es bastante rápido de habilitar. Hoy día WebPay y, y, hizo algo muy bueno que simplificó mucho el proceso de certificación, que de hecho ya no se hace, ya no es que hacer hace la certificación, sino que se hace solo una habilitación. Entonces poder empezar a cobrar tus cotizaciones o tus documentos tributarios con LibreT es muy sencillo hoy en día. Si tienes cualquier duda con estos tres módulos que yo comenté, por favor, abre un ticket de soporte, entra a LibreT.cl slash soporte, déjanos tu duda y te ayudamos con la configuración de los módulos. Y recuerda, estos módulos nosotros los hicimos para resolver nuestros problemas. ¿Sirven para el 100% de la empresa? No, no. Y eso voy a ser súper transparente. No sirven para el 100% de la empresa, pero sirven para una gran mayoría. Para los clientes que nosotros tenemos, a muchos les ha facilitado y simplificado el trabajo. Eso, la vida de día era, bueno, no era tan cortito. Fueron 20 minutos más o menos. Eh, pero la idea era explicarles. La, las chicas de venta me dijeron, por favor, explica estos tres módulos porque los sacaste de la página y ya nadie sabe de qué se tratan. Entonces, ese es el objetivo de hoy día. Y reitero, cualquier cosa, nos abren un ticket de soporte o nos mandan un correo a, a, a venta arroba saco, y va, las chicas les van a explicar de qué se trata si todavía no son clientes de nosotros. Eh, más información pueden encontrar en libre.cl Ahí pueden encontrar todo, toda la oferta de nuestro servicio y nos vemos en el siguiente live. ¡Ah! Recuerden que si les interesa este contenido, suscríbanse al canal, activen la campanita y ahora sí, nos vemos en el siguiente live. Que estén muy bien. ¡Chao Instagram! ¡Nos vemos!